Porque hace siete meses y 28 días de ese accidente y el que lo chocó se fue y hoy ahora fue que se pudo agarrar y queremos justicia. No se merece la libertad, no. Okay. Espero que la justicia, la justicia haga su trabajo, porque no es, fue, no fueron dos perros, fueron dos personas humanas, humildes, trabajadoras, que mató y salió huyendo hasta el día de hoy, hace el jueves hace ocho días que lo agarraron somos los abogados de esta familia quienes en 17 de marzo perdieron dos familiares eh, carretera San Francisco Las Guarnas eh, hasta ahora se nos fue difícil conseguir a la persona quien provocó el accidente teníamos siete meses y 28 días, y 28 días detrás de ellos pero gracias a Dios agarramos ya a Virgilio quien fue responsable, hijo de una regidora, Vigilio Rondón. Vigilio Rondón, hijo de una regidora de Fantino, hoy vamos a conocer la medida, fuera el viernes, pero se aplazó para hoy, vamos a conocer la medida ellos quieren conseguir una garantía económica, o aún todavía ellos niegan el caso, pero tenemos todas las pruebas suficientes para que hoy se le imponga la prisión preventiva, debido a ustedes saben cómo están los asuntos de tránsito, donde... Eh, las personas andan como la da gana en el medio, donde las personas no tienen responsabilidades con el guía en la mano, pero nosotros hoy vamos a tratar que esa familia se vayan conforme, vayan tranquilos cuando se le imponga la prisión preventiva al señor Vigilio, quien irresponsablemente eh, emprendió la huida, se escabulló del lugar y no se presentó, como dice la ley, en el lugar más cercano para dar información a las autoridades competentes. Hoy nosotros... Vamos a pelear con el juez, vamos a, a demostrarle al juez con las prueba de que esa persona hay que darle prisión preventiva. Ellos vienen preparados para tratar de que se le dé una garantía económica y nosotros como abogados de esta familia vamos a hacer lo que hay que hacer en virtud de la ley 60, 63. Aquí?